Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Si lo que quieres es evitar ser víctima de vising, estás en el sitio correcto. Y es que esta nueva modalidad de phishing, que utiliza llamadas telefónicas para robar información personal y confidencial a los usuarios, está en aumento. En parte también gracias o por culpa de el desarrollo de la inteligencia artificial. Cada vez los delincuentes, los ciberdelincuentes, utilizan técnicas más sofisticadas para llevar a cabo este tipo de robos de información y por eso te voy a dar a continuación las claves para que no caigas en sus redes. En primer lugar, desconfía de cualquier llamada si tu interlocutor denota cierta urgencia. Solicita siempre detalles a tu interlocutor para que se identifique. Por ejemplo, si te llaman porque han surgido problemas con tu tarjeta de crédito, pues que te diga los primeros o últimos números de la misma. Pide siempre un número de contacto y un nombre para poder devolver esa llamada si sospechas que tu interlocutor no es de confianza. Y nunca, nunca accedas a webs o sitios online a través de enlaces que te lleguen a través de correos o SMS. Y sobre todo para seguir estando súper protegido de los peligros digitales no olvides formarte en Seguridad Digital y para ello estamos a tu disposición en Gaptain.com. Muchas gracias por estar ahí y nosotros nos vemos en el próximo vídeo.